Un joven de 16 años de edad falleció producto de múltiples contusiones que recibió al caerse de la parte de atrás de una motocicleta cuando el conductor de la misma calibraba en el municipio de Cotuí. El padre de Jeremy de Jesús Acosta, hoy occiso, explicó que su hijo había salido a celebrar junto a unos amigos en el momento que sucedió el lamentable hecho. Sí, el que andaba con eran seis, y sí. mi mío andaba atrás. Pero el que el que, el que lo chocó, dice la gente que yo no lo vi, que el otro dice que iba este, a levantar los motores, que no sé qué. qué. Porque que a mí varios de amigos estudiantes jugando pelota porque ellos jugaban pelota por la mañana, sí. y en la tarde que iban a jugar pelota y ellos podían andar ahí para allá de una vuelta vaya. De acuerdo con las informaciones obtenidas de nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino, el accidente se produjo en el tramo carretero próximo a la presa de Atillo.